¡Bienvenidos a Dark Toons! Yo soy Polaris y el día de hoy te traigo un resumen de lo mejor que nos ha dejado en la animación este año 2019. Hubo muchos estrenos, otros tantos no ocurrieron e incluso algunos fueron cancelados, por lo que pocos han logrado realmente dejar una marca este año y aquí haremos un pequeño repaso de lo mejor. Les recuerdo que esta es una opinión personal, por lo que si piensas diferente o sientes que faltó algo me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Ahora sin más... Continuamos. Para comenzar, vamos con las películas animadas que tuvieron mayor relevancia durante este año 2019. Primero, tenemos el estreno de la cuarta parte de la franquicia de Toy Story. Luego de separarse de Andy, nuestros amigos emprenden una nueva vida al lado de una nueva dueña. Pero tal parece que pronto se une un nuevo integrante llamado Forky, un juguete que la misma niña construyó en la escuela y que ahora será su mejor amigo. Ahora, es tarea de Woody mantenerlos juntos a pesar de que éste esté atravesando una crisis existencial. Además de esto, vimos el regreso de la pastorcita Bo Beep y una singular aventura donde también participó Keanu Reeves como Doc Kaboom. Por supuesto, no podemos dejar pasar por alto que esta cinta significó la despedida de Tom Hanks como Woody, quien ha sido la voz icónica del personaje desde el año 1995. Continuando con los largometrajes animados, de tenemos I Lost My Body de Jeremy Kaplan, aquí seguimos la búsqueda de una mano cortada para volver a su cuerpo. Este proyecto se vio premiado en el Festival de Cannes durante el mes de mayo, seguida del cristal a la mejor película de animación y el premio del público estreno de Annecy. Poco después, Netflix adquirió la película tras su éxito en dichos festivales. I Lost My Body se estrenó en cines en Estados Unidos el 15 de noviembre, seguido de su lanzamiento en Netflix en la mayoría de los territorios el 29 de noviembre. Un proyecto bastante singular que sin dudas vale la pena añadir a tu lista de pendientes. Continuando con los estrenos Disney, tenemos la esperada secuela de Frozen. En 2013, Frozen recaudó más de 1.200 millones en taquilla a nivel mundial. Eso la convertiría en ese momento en la quinta película más taquillera de la historia. Por supuesto, la compañía no perdió tiempo y el pasado mes de noviembre se estrenó lo que sería esta segunda parte, una historia que comienza con Ana y Elsa de niñas. Aquí, su padre les cuenta una historia de su juventud. Cuando, el entonces joven príncipe visitó un bosque encantado antes de que algo sucediese y regresara a Arendelle. Desde entonces ha habido una desconexión entre la gente de la ciudad y los elementos aire, fuego, agua y tierra. A partir de aquí, nuestros protagonistas emprenderán una nueva aventura fuera del reino de Arendel hacia un bosque encantado, respondiendo a su llamado, donde averiguarán más sobre su pasado y los secretos que ocultan los poderes de Elsa. Volviendo al mundo del streaming, otros proyectos presentes este año fueron dos cintas animadas de Nickelodeon que lograron ver la luz a través de Netflix. Y estoy hablando de lo que fue el regreso de la vida moderna de Rocco e Invasor Sin. En la primera vimos el regreso de Rocco, Filworth y Jefe a la Tierra encontrándose con un choque cultural y tecnológico al que tendrán que adaptarse. Personalmente, este filme no llegó a las expectativas que en su momento establecieron, pero quien sí lo logró con creces fue Invasor Sim. En Invasor Sim, nos encontramos con que nuestro pequeño invasor, luego de desaparecer por mucho tiempo, vuelve con un nuevo plan para impresionar a los altos. Lastimosamente, el pequeño Sim se entera de que su especie en realidad nunca ha planeado invadir la Tierra, por lo que que creará un nuevo plan para forzar los acontecimientos, una cinta cargada de humor, acción y aventura. Y hablando de regresos, también tuvimos la conclusión de la trilogía de cómo entrenar a tu dragón con su tercera parte. Aquí descubriremos que años después de lo ocurrido en la película anterior, Hippo ha conseguido formar la utopía que soñaba en la que dragones y vikingos viven en perfecta armonía. Pero esta felicidad se ve amenazada cuando nuevos enemigos se acercan a la isla Mema de la mano del villano Grimmel. Por otro lado, Chimuelo por fin descubrirá que no está solo, gracias a la aparición de una dragona de la raza Light Fury, por lo que intentará cortejarla con la ayuda de Hippo, una épica aventura que vale la pena admirar. Volviendo al gigante del streaming, tenemos a uno de mis favoritos de este año y estoy hablando de la hermosa película navideña Klaus. Este es el primer largometraje animado original de Netflix. Su historia sigue a un joven cartero escandinavo llamado Jesper, a quien se le asigna llevar el servicio postal a un pueblo en el frío norte. Allí, conoce a un misterioso hombre de barba blanca fabricante de juguetes llamado Klaus. Es meritorio resaltar la hermosa animación dibujada a mano en una nueva dirección, con un enfoque único de iluminación volumétrica de los personajes. Un filme que no te puedes perder en estas festividades, que posiblemente se convierta en un clásico navideño. Para concluir esta sección... Cabe mencionar lo que fue Steven Universe la película, un musical de poco más de una hora, donde seguimos a Steven y las gemas de cristal unos pocos años después de los acontecimientos de la quinta temporada. Aquí Steven, luego de desmantelar las tropas de las diamantes, decide que es hora de volver a la Tierra y tener algo de tiempo de calidad con sus seres queridos. Felicidad que no durará mucho tiempo ya que una nueva gema llamada Spinel hará aparición en la Tierra, buscando destruir a Steven. Steven y a las amigas de Pink Diamond por haberla abandonado por 6.000 años. Pasando al mundo de las series animadas, comenzamos con lo que fue la tercera temporada de Young Justice Outsiders. La tercera temporada se enfoca en una lucha contra el tráfico metahumano. Esto después de los eventos de la segunda temporada, Invasión, donde se reveló la existencia del metagen A partir de allí, varias naciones y organizaciones comenzarán a participar en tales actividades. Otro estreno de este año fue Mao Mao Heroes of Pure Heart de Cartoon Network, una serie animada que se centra en su personaje el Sheriff Mao Mao, un gato atrevido que tiene grandes intenciones de acción y aventura. Durante una de sus aventuras se queda atrapado en un pueblo lindo y tierno llamado Pure Heart Valley, con su compañero Badger Clubs, un tejón cyborg, y conoce a Dora Bat, un lindo murciélago. Juntos, los tres emprenden aventuras para procurar a sus ciudadanos de pure heart valley de las fuerzas del mal una de mis series favoritas de este año sin dudas fue 12 forever un piloto originalmente emitido en el programa de pilotos de cartoon network pero que no logró obtener luz verde. Para su suerte, Netflix adquirió sus derechos y realizó su producción y emisión. Aquí conocemos a Reggie, una chica de 12 años que no desea crecer y que junto a sus amigos tendrá las más divertidas aventuras en la Isla Infinito, un lugar mágico donde todo puede volverse realidad. Continuando con Netflix, del equipo que nos trajo Boya Horseman, llega el estreno de esta nueva serie animada llamada Tuca y Bertie, una animación que se centra en la amistad entre dos aves treintañeras que residen en el mismo edificio. Tuca es un ave muy despreocupada y que actúa sin pensar las consecuencias, mientras que Bertie es una soñadora un tanto insegura. Aunque ambas compartían piso antes, su relación se pondrá a prueba cuando Bertie se independiza en el piso de abajo con su novio especo. A lo largo de la serie, las protagonistas deberán afrontar los cambios que suceden en su vida, así como sus traumas personales, el miedo al fracaso y las dificultades de la sociedad en la que viven. Si deseas ver una reseña completa que realicé de esta misma serie, puedes checarlo en las tarjetas de información. Un gran estreno que nos acompañó este 2019 fue la esperada serie de Amphibia, una producción de Disney Television Animation para Disney Channel. La serie fue creada por Matt Braly y estrenada el 17 de junio. Esta nos cuenta las aventuras de Annie Buchoi, una chica de 13 años que después de robar un misterioso cofre del tesoro, es transportada mágicamente a Amphibia, una pantanosa y salvaje zona llena de ranas parlantes pronto conoce y se hace amiga de una joven rana llamada Sprig, quien la guiará para ser una verdadera heroína. Una serie sin igual que cautivó toda una audiencia y de la cual ya se posee confirmada una segunda temporada, mientras posee algunos cortos en su canal de YouTube a la espera de su regreso. Volviendo a las plataformas de streaming tenemos lo que fue un Dom, una serie animada realizada con una antigua técnica llamada rotoscopia. Si quieres saber más sobre este estilo de animación, en un anterior video podrás encontrar un poco más de información sobre el tema, te dejaré el link en la descripción. Un don explora la naturaleza elástica de la realidad a través de su personaje principal, Alma. Tras un accidente en el que casi pierde la vida, Alma descubre que tiene una nueva relación con el tiempo y usa su habilidad para averiguar la verdad sobre la muerte de su padre. Continuando con las series, tenemos el estreno de la segunda temporada de Final Space, un proyecto creado por Olan Rogers. Esta serie animada para adultos continúa con su historia luego de los acontecimientos ocurridos en la primera temporada. Ahora, Gary junto a Mooncake, Pequeño Cato y nuevos personajes deberán emprender una nueva aventura en búsqueda de las llaves dimensionales, si bien desean salvar el universo. Una serie sin igual que sin dudas no te puedes perder. Ahora hablemos un poco de lo que fue una de las series más esperadas de este año y estoy hablando de Infinity Train. Aquí conocimos a Tulip, una chica que debe buscar la manera de sobrellevar la separación de sus padres, pero al verse decepcionada decide escapar de casa rumbo a un campamento de programación de videojuegos. En su camino se topará con el tren infinito, donde comenzará su gran aventura. Como mencioné, un proyecto bastante esperado que recibió muchísimo apoyo desde el estreno de su piloto. Hace poco pudimos disfrutar de su primera temporada con un especial de 5 días donde se transmitieron la totalidad de 10 episodios. Recientemente se confirmó una venidera segunda temporada para el mes de enero del próximo año 2020, donde igualmente disfrutaremos de 5 días de evento. Esto con nuevas aventuras junto a un nuevo protagonista y el reflejo de Tulip a quien conocimos en el vagón de Cromo. Y tú verás las más aventuras del tren infinito y hablando de las series más esperadas de este 2019, no podemos dejar pasar por alto Hasbin Hotel, un piloto animado independiente que luego de aproximadamente 4 años por fin ha logrado salir a la luz su primer episodio. Aquí conocemos a Charlie, la princesa del infierno, quien se encuentra devastada por las purgas anuales realizadas por Los Ángeles debido a la sobrepoblación. Ante esto, Charlie emprende un nuevo proyecto donde buscará rehabilitar a los demonios, para que puedan ingresar al cielo y de esta forma tener una solución pacífica a la sobrepoblación. Para culminar esta sección, me gustaría mencionar la primera parte de lo que será la temporada final de Boya Horseman. El pasado mes de noviembre llegó al gigante del streaming esta primera parte. Aquí vemos las experiencias y crecimiento de Boyak en rehabilitación, así como los desafíos que deben enfrentar princesa Caroline como madre, Dayan en un nuevo viaje de descubrimiento, los problemas de pareja de Mr. Peanut Butter y Pickles, entre otros. Y es que cada episodio ha sido impecable, sin lugar a dudas algo que debes ver antes de finalizar el año. Ya vimos un recorrido de los mejores estrenos de este año, pero antes de finalizar me gustaría mencionar algunos eventos que de una u otra forma fueron importantes en el mundo de la animación. La mayoría de series que se han estrenado en años anteriores pero que este año han tenido eventos resaltantes. Comenzamos con lo que fue el beso del Ladybug y Cat Noir en Miraculous Ladybug que a pesar de que al final es borrado de sus recuerdos, sin dudas fue un suceso muy esperado por el fandom. Seguimos con DuckTales, uno de los pocos reboots que han logrado tener mucho éxito y aceptación. Y es que este año por fin encontraron a la hermana del pato Donald de la doc la madre de los pequeños Hugo, Paco y Luis. Aquí se descubre que debido a un accidente esta estuvo atrapada en la luna. Otros eventos fueron las conclusiones de varias series animadas, como lo fue el final de Star vs las Fuerzas del Mal, concluyendo con la unión de Muni y la Tierra. También tenemos el final de Ok que yo seamos héroes, esto ya debido a la cancelación de parte de Cartoon Network, pero afortunadamente tuvieron tiempo de darle final a la serie. También tuvimos aparentemente el final del increíble mundo de Gumball, aunque las especulaciones dicen que posiblemente tengamos una película para darle cierre. Y por último, quisiera mencionar el estreno del primer episodio de la serie de villanos. Un proyecto bastante esperado, pero del que aún no hay disponible información de si habrá más episodios o su fecha de estreno. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuáles han sido tus series favoritas de este año. Les recuerdo que pueden seguir la página de Facebook del canal para más noticias, al igual que mi Instagram por si deseas conocerme un poco más. También quisiera agregar un pequeño saludo muy especial para Tato de Colima, México. Gracias a tu profe por contactarme. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Tartoons.